La primera era calentura Ahora viene lo de cultura para todas esas basuras que quieren rapear y hacer estructuras Pero quedan en dudas Yo voy a ser real desde la cuna hasta la tumba Me alejándome para mirándome para observando Pero por qué lo tiene que estar contando le digo la verdad en su cara se va a estar avergonzando No le hablo de la Alice o le hablo de lo que está, está pasando ah, Pero su imaginación déle su conclusión, su destrucción, su perdición Es que su novia le engañó, pero él se enteró Porque con otro se besó Y acá te lo digo delante de todo mi bro oh, Ahora con el Emiliano Vamos, le rasco el ano Porque será para el malo En realidad es un regalo Hay algo muy extraño yo con tu novia en un día lo que tú no has hecho en dos años Ah, eso es la verdad, la cualidad, habilidad Esto es con mi presencia Este habla de exigencia Pero hay una diferencia que tengo más inteligencia Ah, y estoy por acto de negligencia Te asalto y pones resistencia Gencia, pero es falsa tu creencia A veces yo me trabo, yo sé lo que hago Te desaparezco, soy como un mago Sé lo que hago y sé lo que valgo Por lo bueno si viene el nene, solo cuando le conviene, pero bueno mal que nene, que yo pinte las paredes, porque me habla de la calle, pero no tiene el detalle, porque no es mal que te calle, te crees el Barça, te meto cuatro, soy el Bayern, te meto cuatro a cero, soy primero, ser verdadero, le como quiero. Este habla de consuelo, pero hoy día tu cara pisa el suelo Y te vas consuelo o consuelo con tu la risa cámara. se desliza esto se paraliza, que improvisa Es maravillosa esta risa Porque en realidad después de esto te doy una paliza Es la hora de rapear, de mostrar, de bailar De que la gente empiece a gozar La calidad, la habilidad que muestra en cada patrón que tiro me tiro mi mirada y así te tiro Un saludo para Leiton, para Johan que se va riendo a sus novias se lo están comiendo. <risa> y el lo están viendo. Y que le tiene ese cuento que lo está creyendo. Pero ese sí día lo vi con el negro WhatsApp. <risa> <risa> <risa> <risa> eh, Amigos y amigas. Aquí les presentaré a Bubo el mejor rapero de Vía María. <risa> Boom. No. Muy okay. <tose> la 3, 2, 1. Ay, este me graba con la camarita Pero nunca se desquita Voy a rapear y tirar como dinamita El rima no se frita, pero la favorita Luego de esto como malumo Vas a mover la cinturita Un saludo a Paltucán, ese que va a salir a comer Y solo para tragar, tiene plata Y tan solo dos soles puede poner de eh, joder, mejor que quede en el ayer Voy a rapear hoy día, me sacó el pelo, me he cortado como Manuel Ok, es el con el grabador Marcos El que arco, estamos en mi barca No son los santos, yo te mato y te saco De hardcore Hago el mate, un becaje mate, un debate, hoy día te como, como navidad, un chocolate, arte, pa' matarte, pa' arrancarte, pa' enseñarte, voy a derrumbarte, esto es lo que se importa. Y me ponen métricas están patéticas, no tienen ya ni técnicas, son de estética, las mías son épicas, te muestro estas técnicas. Estamos en el barrio de Villa María, rapeando porque estamos los raperos, somos reales Y yo soy rapero, pero no fumo la María, porque ese día me llevaron jugando a la comisaría. Día a día yo muestro todo mi estilo y lilo Rapeando pana, sabe que siempre te asesino, rapeo real y ritmo fino. Y así cualquiera se quiera enfrentar conmigo. Un saludo para el salá, salará, balas que balas que este, te, te, te traspasarán, te salen alas si quieres volar, pero acá yo te la hagas corto y te hago un caldo de gallina, con mi cosa el limi, comiendo en la mixta. <risa> cama me la iba a mamar. y este trabajando para ayudar a tu familia de ya quería alimentar pero que te pasa si no puedes ni rapear ni siquiera puedes hey. mostrar hey. todo hey. este flow hey. que yo te pongo hey. hey. corra pero que pica te... Pero tomar quiero que toda la gente levante la mano porque <risa> quiero que la gente levante la mano que yo rofeo con todos mis hermanos dándome la mano. Yo nunca me engaño, no soy un culano, no hago la del rena cuajo, solo busco fajo y hey, con el ciero y la chocoteja nuestro trabajo. <risa> <y> no... <risa> Hey, hey, esto que en la cuenta porque siempre se lamenta La verdad que tú eres real, no solo lo aparenta Date cuenta, mi raya te revienta Entra porque entra de forma perfecta Te toca luego, tú vas a quedar en piedad No voy a mostrar mi habilidad, la cualidad que sí si te ganas Estos raperos piensan que ganan, pero no tienen la fama Porque se vayan las ganas y que se levanta temprana hey, Te voy a hacer más poses que una rana Yo no busco fama, solo te difama Tú pierdes la gana, mi pana, porque te engañas, porque no tienes cizaña Te odio más que Francisco Pizarro por Colonia de España Re, re, re, re, re, al que sí que, que re, te puedo mostrarle un poquito de ra Un poquito de traguemos ya todo, todo el estilo Mi pana es Que es rapero piensa que mentira para rafada Pero sabe que se nada En tu cara te la dejo toda clara camarada Sabe que no me rapa Porque contra mí tan solo se va a tener que disparar Sabe que te técnicas son muy Métricas Que sabe que no me que yo te enseñe a rapear Porque conmigo sabe que siempre lo sigo Sabe que tengo el estilo No puedes conmigo amigo Sabe que te muestro Sin que te secuestras Es tu maestro Sabe que rapeando Siempre yo ya te penetro Porque soy perfecto Tengo el dialecto, tengo mi defecto Pero yo lo mejor y me concentro Sabe que tengo la habilidad, la calidad Cada que te agarro Porque sabe que yo Sabe que te gano porque soy tu bro Oh y soy mejor con la mejor este rapero secreta real pero yo te gano y eso que ni lo sabía, rapeo oh, tan real, que me respeta sala en la comisaría. Hey, estamos aquí rapeando afuera, voy a rapear la carrera, sabe rapeo y esto desespera. Acabo con de estar la frontera, este rapea pero desespera. En cambio yo apego y te apego yo en la pera, rapeando sabes que no mal que esto ya te llega. Hey, esto concuerdo, yo soy My Weather te tengo contra las cuerdas, cerdas. Tu estilo y tu cuerpo Cuesta me vale una mierda. El es una mierda porque sabe que sabe que me contrata porque tengo atrevimiento, sabe que tú que lamento, sabe que te pasó Este rapero tan solo es un fracaso, pero rima mazo, sabe que no me ha del gaso, vaso, sabes que te rarra. Solo quiere hablar, hablar, pero no va a rimar. Este estilo mi bro que sabe que siempre comino, sabe que rapeando, sabe que siempre te estoy ganando Un poco de rap que estoy enseñando, mostrando mi mambo, ando caminando, soltando las palabras que siempre fuerza Se me va el beat pero lo que me importa que vale una mierda, herda. solo que te muestro todo estilo pa, sabe que quieres rapear Le Emiliano se pone a bailar y la gente se pone a observar Espero que si quieres tengo el tiempo, porque cada que yo rapeo yo te enseño con comunicación porque sabes que le meto la atención, porque cada que te agarro le hago que un se me va el beat, pero para no fluir, porque te gano aquí, yo te fluyo así Quiero que toda la gente me aplaude con la mano arriba, llama más No me que yo siga, voy a rapar en una liga, yo te dejo sin alternativa porque no me que yo siga, sabes que mi métrica yo siempre yo arriba Tengo un futuro y que te gano, así que yo, yo lo duro, pero yo te juro juro que te gano Este que es rapero y además se don malo, es como un juda